Tardes o noches, el día de hoy estoy aquí con mi madre Hola, ¿cómo están ustedes? Pues, le voy a enseñar a jugar este jueguito Sí, porque no sé cómo se juega, yo deslizo Y, y la idea es no caer <risa> en los hoyos que ya lo hice <risa> Lo primero que dice, lo primero que no hace. Mira, aquí hay un regalito. Aquí hay no un regalito. Y y aquí da esta casita. Aquí la casita, en la casita. Aquí puedes ver las medallas que tiene y puedes poner objetos. Está bien bonito, pero lo vamos a lo interesante. A jugar. Y en estos espacios donde me tengo que mover. Sin necesidad de caer en el hoyo negro, ¿verdad? Es la idea principal. aunque okay, Decir... en este nivel no hay ninguno, pero. Ah, o oh, déjame atrapar por ese señor que me está persiguiendo. Pero, pero sal. Pero es que ahí es donde tengo el problema que no sale. Porque el señor te arriba, que yo quiero salir, no me deja. Y lo muevo para donde yo quiera, no puedo volver, Y ya me comió Se te acabó el tiempo. Dale otra vez, tú puedes. Ay. Al menos un nivel por mis suscriptores, hazlo. Es que tú... o están sea, los hoyos negros ya acá en el hoyo. Pero Ay, vamos, dale otra vez. Yo sé que tú puedes, tú, tú puedes pasar el nivel. Hazlo por por mis suscriptores, por favor. Te lo pido. Ay, pasé. Sí, no pensar tanto Tienes que agarrar estas moneditas rojas va a aparecer en cada nivel Tienes que agarrar las moneditas rojas y matar a esos bichos Cuando se queden quietos Bueno, ya, bueno, ya no. te mato Tú no lo mataste, te mato sí. Si quieres puedes jugar como otro personaje Me muevo para los lagos. Si no, pincho. Lo, los pinchos son malos. No sé si lo sabía. Sí. Pero te, te, te lo digo ahorita. Cuidado con ese bicho. Pero, ¡Sube ah, para arriba! Ah, que yo estoy pensando. <risa> es que yo estaba pensando que yo subiera blanco. ¡Ah! <risa> confundido el personaje <risa> muerte ay pero y cuando se quitó el otro ay, no yo te di el personaje el pajarito Ajá, pero y que hacía el otro ya ese blanco lo tiene que matar esos son enemigos ah, no puedo caer en el hoyo y no. sí, el hoyo está ahí en el medio pero puedes oh. pasar por esos tendecitos esos tablitos marrones Puedes pasar por ahí Pero Viste que pero, está dando mucho cabezazo Pero Pero <risa> Pero que no sale <risa> Se empezó la partida! Ya lo volví ni un momentico. Uh -huh. uh. no oh Mira, ¡Uy! otro. ¡Oh, ¡Uy! Pasó al otro nivel sin que se diera cuenta. Cuando iba no, no podía Dejaste subir ¡Bajaste y podía subir y llegar a la meta! No me caen por los puentes, mi puentes se quitan Las tablas de madera se caen ¿Te cuenta de que pasaste al otro nivel, sí sí, no, si estar si, tan concentrada que ni no siquiera se hacer... ¡Rápido! Bien, ya llevas dos niveles. Ah, llevas una racha de dos niveles. cuidado con esos bloques que aparecen y desaparecen. Por cada movimiento que tú haces. El hueco. Sí, sí. la <risa> o Ok, cuando voy bien vuelvo a meter la pata. No lo sé. Comenten hashtag, mi mamá no sabe jugar. Necesito quedarme aquí en el medio para irme para abajo ¡No puedes quedarte en el medio! <risa> se mueve en línea recta ¡Ah! el tiempo! ¡Juntito! Pero tú lo habías logrado Sí, lo habías sí, lo lo logrado, hecho? pero Se te acabó el tiempo Cuidado con esos bichitos que disparan Paso Pasa. Piru. <risa> me rindo, muchachos. Me rindo. Es imposible enseñarle a mi madre a jugar un videojuego. Así que, ¿qué tienes por decir el día de hoy? Suscríbanse y denle link, line, len, como lo quieran llamar, pero denle en el dedito. Ya, eso es todo lo que tengo que decirle. Hasta aquí me despido.